Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Muchísimas gracias, de verdad. Un Esta es la para mejor. Que... Hoy es día 24 de diciembre. Feliz Nochebuena a todos. Espero que lo paséis muy, muy bien con vuestros familiares más cercanos y que tengamos una noche tranquilita. Mira, yo es que acabo de recibir un paquete, ¿veis? Mirad qué paquete, ¿eh? que yo me creía que era de una tienda online que había comprado pero no, me, es un paquete que me han mandado María Jesús del canal Scrammanual y mirad cómo viene el paquete, que no tiene desperdicio, entonces voy a enseñaros lo que ella me ha mandado, de hecho yo cuando lo abrí, lo abrí con unas tijeras, Mira qué brutita, y, y, y cuando lo abrí digo yo que bien me han envuelto los de mi tienda de arte, lo, lo, los paquetes, claro, y ya cuando yo mire digo esto no es lo que yo, que yo que esto, digo yo ah, porque yo pensaba que esto eran las pegatinas esas que ellos mandaban por navidad y después digo yo joder esto no es una pegatina esto es un sobre me da por mirar el remitente de la caja y digo anda si esto es de maría jesús total que digo bueno pues lo dejo y ya lo abro con ella entonces solamente lo que he hecho ha sido abrir la caja y vamos a abrir los regalitos que maría jesús pues me ha mandado que, que ya os digo que yo pensé Digo, bueno, pues <risa> que no me lo esperaba, la verdad Que muchísimas gracias María Jesús Yo ella me dijo, te voy a mandar algo por Navidad Y yo le di, dije bueno, pero pensé que, que no iba a llegar Y mira que sí que ha llegado, ¿eh? Entonces vamos a abrirlo Para ver lo que contiene hoy ¡Uy, hoy, hoy! Mirad que me ha mandado. Madre mía. Esta niña, mirad que me ha mandado. Es la.. Por favor, mirad. Para hacer la exploding block. Mirad, muchas gracias, María Jesús. Yo esto no lo no tenía que ver. Mirad, qué chulada. Muchas, muchas gracias, tía. Qué pasote. Esta mujer nunca para de sorprenderme, de verdad. Me he quedado. Un... <risa> para hacer cajas explosivas de varios tamaños veis, aquí tiene hay de 6x6, de 7x7, de 8x8 bueno, hasta la más grande que es de 12x12 María Jesús, muchísimas gracias yo, esta máquina, yo no la tengo muchas, muchas gracias y un poco más y me la, vamos le meto el, la tijeras hasta el fondo <risa> muchas gracias qué bonita muchas, muchas gracias mira, aquí hay otro paquetito que también viene envuelto que vamos a abrirlo. No paro de mirar la, la maquinita esta. Uy. De verdad que muchas gracias, ¿eh? Madre mía. ¿Y esto? Esto no sé qué será. Porque es que me pilla todo de nuevo. Pasaros por su canal. Porque esta mujer hace cosas súper interesantes. Trabaja con la resina Eposi súper bien. Y esto. Madre mía, María Jesús. Madre mía, madre de mi vida. Mirad lo que me ha mandado. Qué bonito esto es un estuche que se abre así mira y son gelatos no tengo ninguno uy uy uy muchísimas gracias mira cuántos colores mirad por favor es una pasada maría jesús muchísimas gracias yo madre mía qué bonito de faber castell qué bonito mira aquí lleva fuminadores o difuminadores como yo le digo Aquí lleva también para el, para esponjitas, tipo de estas de maquillaje, pero para... ¡Qué bonito! Me encanta. Y un pincel de agua. Y un montón de gelatos. ¡Qué bonito, María Jesús! ¡Puuh! Madre mía, ¿cómo se te ocurre? Yo no sé si yo me merezco esto de verdad, porque madre de mi vida. ¡Puuh! Muchísimas gracias, ¿eh? Va? Yo no tengo nada de esto. Vamos, ¿qué va? me encanta qué bonito mira, es una pasada me encanta maría jesús muchas gracias es muy muy bonito Aquí me me dado de esto para que no se mueva el paquete mira es que viene en color transparente esto lo hace ella es de resina epopsi y mirad qué bonito voy a hacer un poquito de ruido porque en la bolsa es de panes. mirad venía atado con esta cintita que pone Merry Christmas muy chula y mirad lo que me ha mandado hecho por ella eh. es un joyerito que es la cabeza de un osito está genial ya os digo que trabaja la resina como nadie eh. me encanta está precioso, muchas gracias María Jesús me ha encantado es súper bonito los otros que me regaló ella yo los tengo vamos con con chan y el otro lo tengo con lo diré nunca va lentejuela me encanta qué bonito es y me gusta el color qué bonito es súper bonito muchas gracias es una pasada mira aquí hay otro paquetito si es que madre mía lo que es mirad que me ha regalado sabéis lo que es no es la aspiradora de pepurina y de lentejuela de Wii Muchas gracias María Jesús Esta tengo una en mi pero en Málaga no tengo ninguna me encanta y no es igual yo diría que me no es da igual este es otro modelo que bonito es. Ay, Jesús, pasado, eh. Qué bonito, qué bonito, de verdad, eh. Yo le mandé a un paquete. Pero vamos. Que yo sé lo que cuestan estas cosas. Que No puedo abrirlo. Voy a meter el parilla. A ver, si ¿sí puedo sacar la limpieza. Ahora. Mira. ¿Veis? Mira. En la aspiradora. ¿Veis? Para recoger glitter, se carga con batería, veis, que la lleva aquí, y es para recoger el glitter que se nos cae por encima de la mesa o encima del papel. Es una pasada, muchas gracias, me encanta. Además yo sé que lo uso, ¿eh? incluso, ¿vale? Os lo digo es ¿eh? para recoger las la miguitas de pan que caen en la mesa, la que no haga scrap, es muy buena. A mí me ha gustado un montón. Bueno, me ha mandado, mirad, aquí, su llaverito, que siempre me manda ella con su... Mira, este es su canal. ¿Veis? Es Cramanoa. De todas maneras, en la caja de información os dejaré el enlace a su canal. Porque ya os digo que hace, vamos, preciosidades, que hace... Preciosidades. Y después. ay mira, me ha mandado también. Esto no lo tenía. Su chapita. Que me viene. Genial. Para mi cortina. Esta no me la ha mandado la otra vez. Es una chapita. Voy a ver. Creo que si sí, está manual. Pásate por mi canal de YouTube. Y por detrás, ¿veis? Lleva el código QR. Que si le tomáis una foto os lleva directamente a su canal le ponéis aquí el objetivo del móvil y directamente pues os lleva al canal y si sí, es una chapita veis y esta va para mi cortina creo que la otra vez no me la no me la puso me puso el el llaverito pero la chapita yo creo que no que no que no me la puso buena es una pasada Muchas gracias María Jesús Me ha encantado todo Vamos, he flipado colores Es eh, muy bonito Mirá. Y después Voy a quitar esto de aquí Me ha mandado esta caja Que miedo me da de abrirla Porque la otra vez Pero vamos a abrirla Madre mía Madre mía Madre mía, madre mía Qué pasada qué tra trabajo cómo cómo trabaja esta mujer por favor mira viene con todo esto de... mira porque esto para mí es vamos mira por favor voy a levantar un poquito la cámara porque esto es digno de ver yo mira mira qué bonita es que no tengo palabra viene con su lacito por favor mira su lacito blanco para que no se le estropeen los pelitos rubia mira qué bonita por favor mira con su gnomo en, de navidad madre mía yo hago una colección contigo ¿eh? es preciosa es preciosa qué bonita es ¿eh? madre mía qué manos tiene hija por favor mira es que el gnomo hasta tiene mira tiene hasta su pelito su flequillito por favor Mira qué bonito. Mira la niña. Con los colores así quemadito del invierno, de la nieve. Mira la boina. Todo lo hace ella, ¿eh? Lo de ganchillo. Ay, mira la toquillita que lleva ahí con la estrella. Bueno, ay, los zapatos. Qué manos tiene, hija mía. Qué bonita. Es espectacular. Bueno. Qué cosa más bonita, madre de mi vida Y se queda de pie y todo Madre mía, esta la pondré junto a la otra Ay, qué bonita, qué bonita, qué bonita Me ha dejado loca Mira Es preciosa Sí, mira. Qué bonita es, por favor Muchísimas gracias María Jesús Todo precioso lo he hecho a mano, vamos, madre mía. Qué bonito, no me voy a cansar de decirlo, ¿eh? Espectacular. Bueno, no, yo no tengo palabras, ¿eh? Mira, es que es, qué trabajo, de verdad. Es una pasada, qué bonita. Es que esto no, no tiene ni precio ni, ni, ni, ni puedo ponerle ningún calificativo porque ya es extrema, extremadamente precioso. Yo nunca he visto una persona que trabaje en las muñecas también. Pasaros por su canal. Se llama María Jesús. El canal se llama Escrammanua. Y creo que, vamos, a lo hecho me remito. Mira. La resina. El el ganchillo o el punto esto es punto mira por favor no me digáis por favor los trajecitos bueno bueno qué pasado es que esto es de sueño muchas muchas gracias no tengo palabras qué bonita eh muchas gracias María Jesús de verdad es que es espectacular muchísimas gracias Gracias a las demás por verme. Si queréis, deja comentarios. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a las nuevas suscriptoras. Gracias a las que siempre estáis ahí y veis los vídeos. Muchísimas gracias, de verdad. Un es y por supuesto, me vuelvo a repetir, que tengáis una tranquila y feliz noche. Y María Jesús. Un, lo mismo para ti de corazón que paséis una noche tranquilita que es que tú no sabes lo que tiene entre tus manos porque tía, es que trabaja muy muy bien es espectacular yo no he visto ninguna muñeca tan bonita como las que tú me has mandado las dos muchísimas gracias de verdad, cuidaros y hasta la próxima, chao Dando ideas para hacer extra En YouTube encontré un canal Sus papeles, sus bloqueles y sus contas a graneles, Intercambio regalitos, tutoriales, bien y la amistad Con sus de papel Cuidado ¡Hey! y hasta la próxima <ríe> Chao